La sala de exposiciones de la Biblioteca de la Facultad acoge hasta el próximo 19 de febrero la muestra del trabajo de la diseñadora Andrea Abad, Stuart King Tober, una exposición en la que podemos apreciar su fina labor de ilustración bajo la temática de personajes de lucha y de épica. El Campus María Zambrano acogerá el primer congreso iberoamericano de neuromarketing, ...tendrá lugar entre los días 23 y 25 de septiembre de 2020... ...y permitirá reunir a todos aquellos especialistas... ...de diferentes países iberoamericanos... ...dedicados al estudio del neuromarketing, ...abriendo nuevas vías para la investigación... ...el intercambio y la divulgación de los nuevos avances... ...en las estratégicas del ámbito de la neurociencia. Nuestro edificio goza desde la vuelta a las aulas... ...tras el parón de Navidad... ...de unas fuentes de agua portátiles... ...situadas en varios puntos de gran afluencia de estudiantes... ...la puerta a secretaría y la intersección... ...entre la salida a la fase 2 y los baños... ...en la primera planta... ...siempre viene bien echar un traguito de agua... ...entre clase y clase... ...la Navidad pasó fugazmente y como cada año nuevo... ...inicio del año... ...llegaron los exámenes y las citas... ...más imprescindibles de los estudiantes... ...finalizó la convocatoria ordinaria... ...y en estos días está teniendo lugar la extraordinaria... ...estaremos en unos instantes en directo... ...a ver cómo está el ambiente de concentración... ...y cómo se están los universitarios... ...en este último sprint unos exámenes que a buen seguro una gran cantidad de ellos se han preparado en la biblioteca de la facultad que una vez más vuelve a ser un espacio muy demandado en periodo de exámenes y ha presentado alguna que otra novedad como la implantación de las pelotas hinchables para descansar la postura corporal así nos lo contaban las páginas del adelantado de segovia muy buenas a todos, ¿qué tal están? Espero que estupendamente bien, que les hayan traído muchas cosas los Reyes Magos y que el nuevo año, reflejado de momento en este pasado mes de enero, les haya deparado muchos éxitos. Qué ganas teníamos de volver a verles, ha pasado ya más de un mes desde que les vimos por última vez y fue en aquellas concurridas campanadas que les ofrecimos en directo desde la Plaza Mayor. Gracias a todos los que confiaron en nosotros para comenzar el año, un pico de casi 500 personas conectadas a la vez. Como decía, pasado ya un mes desde aquella vez y las noticias, los acontecimientos y los protagonistas universitarios no han parado. Algunos de ellos lo tendremos hoy aquí en nuestro estudio, por cierto, nuevo y remodelado, así que no se despeguen ni un minuto de su pantalla. Todo preparado aquí, tanto el equipo técnico como el de redacción, para hacerles pasar un rato muy agradable con nuestras voces universitarias. Comenzamos. Y es que ¿qué, qué cambiado está nuestro estudio. Nos ha costado ubicarnos, no crean que no, ¿eh? porque lo que estaba aquí hoy está allí y bueno, un lío tremendo. Pero al que seguro que no le ha costado ubicarse es a nuestro amigo y compañero Rafa Montojo, que ha vuelto a la calle, al pie del acontecimiento. En este caso para darnos la última hora, como comentábamos en nuestro noticiario, sobre este inminente cierre del periodo de la convocatoria extraordinaria. Y por lo que vemos ahí, justo está en la fachada principal de nuestro campus. ¿Qué tal, Rafa. ¿Qué tal, Raúl? Pues mira, como puedes ver, estamos en la puerta de la facultad, en el campus en Segovia. Y bueno, no hay casi nadie, o sea, hay muy, muy, muy poquita gente. Este normalmente suele ser un, un lugar bastante concurrido. Y eso es porque casi todos los estudiantes han debido aprobar en la primera tanda de exámenes. Enhorabuena para todos los que ya habéis terminado. Y para algunos que seguimos todavía por aquí, como es mi caso... Eh, bueno, pues pues muchísimo ánimo para los exámenes que quedan. Vamos a entrar y vamos a ver qué tal el ánimo por la universidad. Para adentro, pues, hoy el gente que sale es más bien gente que entra. ¿eh? Bueno, Raúl, efectivamente, como puedes ver, no hay casi nadie y los pocos que quedan están en la biblioteca. Eh, nada, aprovechar muchísimo el tiempo, chicos, que no queda nada y ya estamos terminando. Es que están hasta las sillas recogidas, apiladas, a modo mudanza. Pues debe haber algún tipo de conferencia o congreso y lo están, lo están preparando aquí en el, en el agora de la facultad. ¿Y a ti qué tal te ha ido el cuatrimestre, Rafa? Pues bueno, ha habido gente que le ha ido mejor, que me consta, pero bien, la verdad es que bastante bien, no puedo quejarme. Bueno, Rafa, tú siempre consigues lo que te propones, seguro que eso que te queda lo vas a sacar. Nos vemos en un rato. Muy bien, enseguida nos vemos. Y si yo voy a sacar el móvil ahora, no crean que es que les quiero dejar de lado, ni mucho menos, o pasar del programa, no, no, no, no. Pero es que está de absoluta y rigurosa moda este mundo digital y todas estas aplicaciones que nos encontramos, multitud de apps, de juegos disponibles en nuestras plataformas de descargas. Es increíble, tenemos para hacer prácticamente de todo, bueno, de todo, casi de todo, porque se ¿sí imaginan ustedes si existiera un juego para el smartphone cuyo objetivo sea sobrevivir como un estudiante más de nuestra facultad en la ciudad de Segovia, piénsenlo. Pues sí que existe. Se llama Segópolis y tenemos ya sentado con nosotros a su creador, que le vamos a dar la bienvenida, Sergio Valladolid. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? Me muy encantado. buenas. Oye, te tengo que decir lo primero de todo, ha sido sí. el primer invitado que estrena nuestro estudio. Me encanta. Y que puede entrar por esta pasarela que hemos creado. Además de la como performance show. ¿verdad? Me encanta. Es, sí. es muy showman. Uh -huh. Estamos haciendo la competencia emotiv. <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo perfecto, sí. Me ha gustado leído, mucho la entradilla que ¿sí? me has dado del videojuego. Está guay. Uh -huh. eh, he leído por ahí, informándome un poco, que tú vives en Carmona, en la zona de Carmona, de Sevilla. Vivo eh, en Madrid. ¿En Madrid? ¿no? Soy, de esa, doy, soy de Sevilla, Zatana, Madrid, Madrid, o Madrid. ¿Y te apellidas Valladolid? Y mi apellido es Valladolid. Sí. No creo que el segundo apellido sea Córdoba, ¿no? O algo así, porque si no. Limón. Limón, Sí. madre mía. Así de raro. Qué mezcla de, uh -huh. de todas las cosas. Bueno, sí. ¿qué tal? ¿Estás estudiando en Segovia? Estoy estudiando aquí, Relaciones Públicas y Publicidad. Uh -huh. Y muy contento, la verdad. ¿En qué curso estás? En segundo. En segundo. Y bueno, segundo, pero como diría aquel anuncio famoso, el Hubs, joven, uh -huh. aunque sobradamente preparado, porque bueno. te lanzas ahí a diseñar y a crear un videojuego. Sí, pero tampoco me gusta lo de sobradamente preparado, porque al fin y al cabo yo cuando hice el videojuego uh -huh. también lo presenté como algo que podía hacer cualquiera. Uh -huh. O sea, al fin y al cabo el programa que utilicé yo no toco nada de programación, no toco uh -huh. código… Y el programa que utilizo es como juego de niños, uh -huh. prácticamente. Bueno, y cuéntanos, ¿en qué consiste Segópolis? Pues Segópolis es un videojuego en el que tú apareces de repente como nuevo estudiante en la facultad de Segovia para hacer publicidad. Y pues te presentan los dilemas que se nos presentan todos. Encontrar piso, tener que hacer la compra. Y además añadí una pequeña historia en la que los gallegos están empezando a invadir Galicia. A los chinos no les está sentando muy bien porque también están de por medio y bueno. Tiene que descubrir una serie de, de, de dilemas. ¿Y cuándo fue el momento en que dijiste, o sea, tú llegas a Segovia y dices, y dices, perdona, oye, pues voy a crear un videojuego, ¿no? Es que fíjate todas las aventuras que tiene aquí una persona para encontrar el piso, para hacer la compra, para no sé qué... ...voy a crear un videojuego para que la gente encima esté entretenida. Sí, no es el primer videojuego que hago. Yo ya hice uno de mi pueblo en Madrid y pues al tener ya esa idea, esa capacidad de poder hacer un mini videojuego para Android... Pues se me ofreció la oportunidad que en clase de Alejandro Buitrago, uh -huh. que ahora mismo no, no me acuerdo de cómo se llamaba la asignatura, pues nos ofrecía hacer un trabajo libre llamado Huellas en la ciudad y decidí que era la mejor manera de que los demás pudiesen ver un poco cómo han sido mis huellas en la ciudad. Uh -huh. Genial. Y tu huella seguramente que la vas a dejar y por mucho tiempo es Segópolis, este juego. Espero que no. Eso pues no es ¿no? el principio. Ah, no puedo dejar mi huella en primero, no. Precisamente, me pisas la siguiente pregunta. ¿es ¿Va a haber <risa> algún tipo de actualización o una segunda...? Actualización de Segópolis, no. Uh -huh. No, pero me gusta mucho también indagar en lo que es la, rea la realidad virtual, el diseño en 3D... Y siempre he tenido como objetivo pues, estos tipos de videojuegos como GTA, así, Mundos Libres, Sandbox, uh -huh. pues quién sabe, a lo mejor algún día hacer uno de alguna ciudad que yo conozca. Genial. Y bueno, cuéntanos un poco dónde podemos encontrar el juego uh -huh. y los pasos que tenemos que seguir para poder disfrutarlo, porque según me comentabas puede ser también para el móvil, pero también lo podemos usar en el ordenador. Sí, sí, lo podemos, es multiplataforma el juego. Uh -huh. No conseguí poder utilizarlo en Apple, <risa> pero bueno, para eso había que pagar. Y, <ríe> Siempre hay y bueno, eh, uno, claro, uno busca Segópolis directamente en YouTube y se, en el propio trailer está el link para Drive y descargarlo gratuitamente. Genial. Bueno, y yo tengo una pregunta personal para ti. Uh -huh. ¿Por qué decidiste estudiar publicidad? A mí me encanta publicidad. Yo de todas formas, yo vengo de otra carrera. Yo no empecé directamente aquí. Yo vengo de filosofía. Y sí, pero fue irónico, porque yo entré en filosofía buscando a gente con la mente abierta, a gente con la que poder crear, incluso expresarme más todavía, pero me he encontrado totalmente lo contrario a lo que me he encontrado aquí. Allí me encontré a gente con mentalidades cerradas, no, sobre todo, ¿eh? O sea, tiendo a veces a generalizar, que tampoco me gusta, pero es verdad que aquí en Segovia, en publicidad, he encontrado a gente con la que puedo seguir aprendiendo de ellos y están encantados también ellos de aprender de mí. Genial. Pues muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado en este momento. Y les vamos a dejar con lo que es el tráiler, que lo pueden ustedes encontrar en YouTube, en tu canal que se llama... Citroën. efectivamente, ¿no? con H al final. Eh, empezando con Z y Ajá. acabado en H. Se lo vamos a poner aquí abajo. Esto es Segópolis. Es hora de buena información y de noticias frescas e interesantes. Vamos a dar la bienvenida a Carmen García. Carmen García, mira, ahí está ya... Con nuestras iluminaciones y nuestro plató. Muy buenas, ¿qué tal? Son sombras chinescas para hacer Año Nuevo ¿Qué chino? se siente después de entrar aquí haciendo, esperando a la multitud de nuestro público, lleno hoy sí. también un día más? Pues nada, como una vaquilla del gran Prix, que abres bueno. la compuerta y ya. ¿Qué tal estás? Que hace mucho no te veía. Pues bien, he estado de misiones en, en Zamora. ¿Mm? Sí, ¿Qué viendo. has tenido que hacer? ¿Difícil? Absolutamente nada, esas son jugado las la vida? misiones en Zamora, sobrevivir. ¿Solamente? Solamente. Bueno, poquita más. Ya es, ¿verdad? Ya es. ¿Qué tal la novedad? Bien. Muy bien, la verdad. Porque es que esto es muy curioso, aquí se felicita el año y se dice qué tal la Navidad hasta casi junio, ¿no? O sea, Yo siempre felicito el año, ya... por pues si acaso. Uh -huh. Te vimos bastante bien con las uvas, no te atargantaste en ningún momento. Rafa lo intentó numerosas veces. Y, y nada, ¿no? Y nada. Yo pues, tampoco me la estoy Parece que estoy invocando a Entre Horas Magazine, perdón. La información hay mucha. Pues la verdad es que bastante. Viene cargada, ¿no? Un viene mes, hasta arriba. Viene sin aparecer por aquí. Hombre, aquí hay falta, cargada. claro. Sí, sí. Bueno, pues te voy a dejar los mandos técnicos aquí y los mandos. ¿Qué mandos técnicos? <risa> Tú aguarda aquí, ponte, ponte ya verás lo que te tengo ¿Sí, ¿habéis, preparado. habéis hecho las rebajas. O Tú qué? Sienta, sienta. Mira lo que te tengo que ¿Qué es esto? El plató de Ikea que a va por partes. A falta de buena mesa. Pero qué tonterías, es ¿eh? Ponte aquí, Benito y Manolo, que me lo han dejado aquí cargado. Mira, mira, sienta, sienta. Espera, que llevo un Pokémon detrás. <risa> Perdón. Ahí está, bueno, bueno, bueno. algo que pasa con el tablet Nada, nada, no pasa nada. Mira, fui a Valet mucho tiempo, puedo hacer. Ahí, sí. perfecto. Y a... Es que no nos fiamos de las cosas inalámbricas aquí. Ajá. Ahí está la buena mesa bueno, de Carmen García. Todo tuyo. Dios, mi madre cuando íbamos a Sanabria tenía una parecida. ¿eh? Aquí hacemos choripans. Y comenzamos con la primera noticia. Se consiguen freír las primeras croquetas utilizando solo el aceite de la pared de la cocina de varios estudiantes del campus María Zambrano. Yo al principio lo usaba para hidratar el pelo, la cara, luego ya abrí los ojos y decidí probar con la gastronomía. Es algo increíble, la verdad. Continuamos con Vuelve el Gran Prix, el programa de mayor éxito televisivo de nuestra generación, anuncia que volverá con una nueva temporada cuando acaben los anuncios de Antena 3. Estamos nerviosos cuanto menos, pero bueno, supongo que allá por el 2050 podremos lograr verlo. Y ahora sí, el campus María Zambrano lanza la plataforma matricular sin recular un formato demo que te muestra a velocidad 0.25 cómo realizar tu matrícula correctamente a la misma velocidad justica para que tu cerebro no explote y no acabes haciendo el doble grado de Derecho y Biología Marina. Desde secretaría se sienten aliviados. He llegado a matricularme yo mismo de varias carreras para empatizar con el alumnado. Ahora soy ingeniero bioquímico, experto en magisterio y con un máster de doble grado en inglés y acroyoga, asegura uno de los secretarios que trabaja en el centro. Y con este ya son cinco los alumnos que son increpados haciéndose una ducha checa, checa, checa, en las fuentes instaladas recientemente a lo largo del campus María Zambrano. Ahora con la uva me limpio bien la armadura, aseguran varios alumnos entre mofas. Publicatesen deja de lado el evento celebrado cada año en la facultad y vuelve a dedicarse al pescado. Su Susicatessen nos daba más beneficio, no solo económico, sino en calidad de vida. Prefiero hacer surimis que llamar a ponentes, asegura Tamara Hermo actual presidenta del evento. Carmen García suspende a Dre de una asignatura en su último año de carrera para aprovecharse de los descuentos de estudiante de ASOS, Google Drive, Spotify y Netflix, un curso más. Me renta más entregar el TFG en 2021 y no voy a dejar a medias la nueva temporada de 6 Education, que está el temita caliente, asegura, la suzo dicha. Aumentan las quejas y querellas al profesorado de la UBA por parte de numerosos alumnos que afirman que los efectos de Instagram confirmaron que aprobarían esos exámenes y no fue así. Tres veces seguidas me salió que tendría un cinco en ese examen, tres. Eso no es azar, es destino, dice uno de los afectados. Y por último, he aprobado medios, que dirás, ¿y a mí qué? Esto no es noticia. Bueno, pues es mi sección y anuncio lo que quiero, en lo que hay. Y ahora sí que sí, horóscopo. <risa> Necesito una bola aquí, además. Capricornio, eres el feito del horóscopo y este mes no se te va a acercar ni el coronavirus, amigo. Así que dúchate o usa más la colonia de Antonio Banderas que te regaló tu madre las navidades pasadas. Haz lo que quieras, que vas a triunfar menos que una Blackberry en 2020. Piscis, ahora sí, ¿de verdad te sigue haciendo gracia el chiste de San Valentín del Señor de los Anillos? Tienes que compartirlo siempre en Facebook, ¿en serio? No tengo que volver a decirte que este año vas a estar más sola que, que las uvas pasas en un cóctel de frutos secos, ¿verdad? Bueno, pues eso. <coughs> Arias, deja de usar la cuenta de HBO y Amazon Prime de tu ex. Cada vez que pides paridas a tu casa, notifican al pobre chiquito y es una vergüenza porque le haces pensar en ti y... Se, le da igual que pidas folios a cuatro. Y... y nada. Y pues es que se me ha quedado en blanco la bola de cristal. Supongo que algún día seguirá rulando Y ya. Qué bueno de verdad, Carmen García. Nos vemos en unas semanas. Me dicen ahora que Rafa está dando vueltas como un loco por la facultad. No sabemos por qué. O sea, esto es increíble. Rafa está siempre de aquí para allá. Hola de nuevo, Rafa. ¿Cómo va todo? pero si son los botones del ascensor, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Se te va a ir la cobertura? Pues nada, eh, venimos de dar un paseo por, por lo que era la fase 1, lo que llamamos la fase 1, que es la primera parte de, de la facultad, y ahora vamos a enseñaros un poquito de la fase 2, que como ya vimos en el, en el vídeo que hicimos sobre todas las instalaciones que tenemos aquí, eh, eh, bueno, pues, pues la, la apertura era inminente, así que nada, acompañadme que vamos a, vamos a verlo. Te digo yo que este hombre la ha cogido con las puertas, las entradas y las salidas. Va a coger un resfriado. Bueno, este pasillo eh, se dejó preparado para poder hacer la continuación de la facultad, que es esta fase 2. Es impresionante la fachada que tiene y bueno, vamos a, a ver un poquito más. Qué bonita de verdad está esa fachada, si es que es prácticamente una cristalera entera. Y que es que mira precisamente con la otra cristalera, que es la de la fase 1. Rafa, sé de buena tinta que ya está empezando a usarse la Fase 2. Cuéntanos cómo está siendo esa apertura. Pues sí, efectivamente. La primera tanda de revisiones eh, se ha realizado ya en los primeros despachos asignados a algunos de los profesores y, y algunos de nosotros hemos tenido la suerte de ya, poder, de ya poder disfrutarlas. Pues venga, entra para adentro que se ve, sobre todo, muy bien iluminado. Pero nosotros no había apenas luz. ¿sí? <risa> no, no había apenas luz siquiera en, el, en la Fase 1 del campus. Eso es, Rafa, cuando la puerta ponga tira, tú empujas, eso es. <risa> bueno, a lo mejor nos llama la atención, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, pues ya estamos, esta es la, la, la, la entrada de la fase 2 y vamos a, a poneros un adelanto de, del vídeo que ya hicimos. Joder, qué, qué bonita se ve la, la fase 2 y qué bonitas tus playeras, que fíjate, te ven desde Toledo casi con ellas. <risa> Pues mira, manera de que os gusten, eh, fue un capricho, la verdad Pues bonito capricho, te esperamos en nada aquí en el plató Venga, vente que nos tienes que contar muchas cosas Enseguida llego Bueno, y ahora vamos con una de las novedades que hemos preparado para el programa Una nueva sección que semana tras semana va a traer una conversación muy distendida Sobre la cultura, cualquiera de los artes y sobre nuestro posible futuro Todo ello siempre acompañado de personalidades, con mucho criterio Y no lo digo yo, lo hice su preparación y experiencia esta sección precisamente se llama Charlanco Criterio. Y nuestro primer invitado ha sido Manuel Canga, doctor en Ciencias de la Información, profesor de Publicidad y vicedecano de Ordenación Académica en nuestra facultad. Con él hemos charlado sobre el cine como herramienta didáctica en las aulas. Manuel Canga, profesor eh, de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Valladolid y doctor en Ciencias de la Información en Ciencias de la Imagen. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar contigo. Bueno, seguro que gran parte de las personas que te conocen aquí en esta facultad eh, saben tu, que uno de tus grandes hobbies, uno de tus grandes, eh, tus grandes acciones que haces en tu tiempo libre es ver cine y, sobre todo, cuando lo, lo trasladas a clase. ¿no? Muchas veces que pones ejemplos de cine ...y nos llevas al cine a las aulas, que, que tanta falta hace. Si yo te pregunto, perdón, si yo te digo la palabra cine, ¿a ti qué se te viene a la cabeza? ¿Qué te transmite? Un alucine. Un alucine, como dice Iván Zulueta en su fantástica película Arrebato. Lo que pasa es que esta expresión, que en la película tiene un contenido pues muy, muy concreto y un poco raro, extraordinario, pues... Eh, ...es un poco incluso problemática... ...entonces yo lo matizaría un poco y diría... ...bueno, para mí el cine es sinónimo de maravilla... ...para mí el cine es sinónimo de experiencia muy intensa... ...para mí el cine es sinónimo de una puerta abierta al exterior de la realidad... ...para mí el cine es un, un modo de conocer... ...y de situarme en el mundo... Uh -huh. ...y cuando escucho pronunciar la palabra cine enseguida pienso en todas aquellas películas y en todos aquellos fantásticos cineastas que me han hecho disfrutar delante de una pantalla y vivir experiencias y situaciones que nunca habría imaginado que iba a llegar a experimentar. ¿no? Un espacio de conocimiento, de reflexión y sobre todo de disfrute. Un espacio marcadamente emocional ¿no? que me interesa mucho desde diferentes puntos de vista pero especialmente en los últimos años, sobre todo desde un punto de vista teórico. Me interesa reflexionar acerca del sentido del cinematógrafo. ¿Cómo ves el cine en la actualidad? Esta es una pregunta muy difícil, muy difícil de responder. El cine en la actualidad, pues hay de todo. Hay propuestas que son, pues eso, puros subproductos culturales diseñados para explotar al máximo las posibilidades de... ¿no? Pues, la, de la economía ultracapitalista, pero luego afortunadamente hay otros espacios, otros ámbitos, otro tipo de experiencias que conectan con pues no sé, la sensibilidad de otros públicos que son un poquito más exigentes o que no se satisfacen con lo primero que les llega, con lo primero que les meten como calzador a través de los medios, del mainstream, de lo políticamente correcto y afortunadamente pues hay cosas que son muy pero que muy interesantes y que conectan con aquellos trabajos de los pioneros que intentaban bueno, pues, también abrirnos las puertas de la realidad, como antes decía, ¿no? para conocer otras cosas, otras modalidades, otras eh, vías de expresión, que me parecen muy pero que muy sugestivas. ¿no? Uh -huh. Pero lo cierto es que casi por deformación académica, yo sobre todo estoy muy interesado eh, en cine que se hacía hace unas cuantas décadas, ¿no? por deformación académica y por especialización. ¿no? Me ha interesado siempre mucho el cine que se hacía... ...en los años 40, 50, 60... ¿no? Ya que mencionas la formación académica... Eh, ...¿ves necesaria la unión entre cine y universidad... ...y utilizar el cine como una herramienta didáctica en las aulas? Pues yo creo que sí, pero... ...yo desde que estudiaba en el colegio... ...se utilizaba también de ese modo... ...o sea que el cine siempre me ha acompañado... ...desde que tengo uso de razón... Y en contextos didácticos, académicos y también en estos contextos puramente lúdicos, familiares, entre amigos, ¿no? El cine siempre ha estado ahí y creo que es una herramienta fundamental de conocimiento y aprendizaje y debería, bueno, pues estar presente en muchas facetas y esferas de la vida cotidiana, tanto profesionales, ya digo, como lúdicas. En esta universidad, en muchas otras, en cualquier tipo de facultad, ya sea de estudios de comunicación, estudios artísticos, o incluso también estudios científicos, porque el cine, desde sus orígenes, lo mismo que la fotografía, ha tenido una aplicación muy concreta, masiva y sistematizada y especializada en el mundo del campo científico. Entonces, eh, tiene que ir de la mano. No se puede pensar ya eh, una enseñanza especializada, sin el auxilio, sin el soporte, del arte cinematográfico, ¿no? el documental, el reportaje, en fin, hay tantas posibilidades de trabajar con las imágenes en movimiento, es absolutamente necesario. Te voy a hacer ahora dos preguntas que no estaban en el guion ni mucho menos, espero que no te pille mucho de improviso. Si yo te pregunto por una película, ¿cuál me dirías? Pero bueno, mala. Una, una película <ríe> que a ti te haya marcado que diga, joe, Es que la primera que se me viene a la cabeza es esta. Pues mira. Te diré La Dolcevita de Federico Fellini, 1959, porque además le dediqué uno de mis primeros libros. Entonces, bueno, pues es una película que me impactó especialmente por lo que ahí se cuenta, por la puesta en escena, por todas las referencias que tiene, por su cualidad visual, por en fin, por muchísimos motivos que tampoco me te podría explicar ahora, ¿no? Pero ya que me lo preguntas, pues sin pensármelo, La Dolcevita. Uh -huh. 1959, que no había nacido yo ni siquiera, o sea que, y, pero déjame que diga otra. Sí, claro, no, por supuesto. Pues por ejemplo, Arrebato, de Iván uh -huh. Zulueta, que es una película de un cineasta español de una vida trágica, pero de una máxima intensidad y hecha con muy pocos recursos, pero que tiene un contenido y un valor excepcional. Es todo un testimonio de... La experiencia de un ser humano que se toma muy en serio lo que es el cinematógrafo uh -huh. y, nos, y lo comparte con todos nosotros. ¿no? Y como espectadores somos unos, unos auténticos privilegiados por poder disfrutar de estas obras de arte maravillosas. Pero, en fin, te podía poner también otros ejemplos. Centauros del Desierto, que no se me pase, John Ford. Uh -huh. <ríe> Genial, fin de Y si te digo, ¿un director? Me has mencionado tres. ¿Tienes alguno que te haya gustado? Bueno, pues para no nada? repetirme, para no repetirme, que me podía repetir, uh -huh. pues te diré Alfred Hitchcock uh -huh. y te diré Mankiewicz. Una debilidad que tengo. <risa> <risa> ¿Y Berlanga? Ah, también. ¿Y Berlanga? también. ¿Berlanga Luis García Berlanga, me encanta. Eh, bueno, hemos hablado de, de un poco de que usabas, ¿no? Que ahora mismo estás viendo cine más antiguo, ¿no? Que, por así decirlo, una de tus especialidades, uno de tus gustos ahora es el cine más antiguo, ¿no? Más que la producción que se hace ahora... ...del cine, ¿dónde sitúas la industria, dónde sitúas el séptimo arte en 10 años, por ejemplo? Hombre, para mí esa pregunta es un poco complicada... ...porque no tengo capacidad adivinatoria, no tengo bola de cristal mágica... ...y creo que es una cuestión que, sobre todo, debería responder, por ejemplo... A ...alguien especializado en el ámbito puramente industrial porque a día de hoy las grandes transformaciones en el arte cinematográfico están muy determinadas por los usos y costumbres impuestos por las nuevas tecnologías. Y estas son las que están eh, haciendo que a marchas forzadas se cambien los procesos productivos y los procesos industriales. Y todo dependerá de cómo eh, en los próximos años se vaya a desarrollar este ámbito. ¿no? Entonces, insisto, a mí me resulta muy difícil responder a esta pregunta, pero... Sinceramente, en una palabra, no te sabría responder. No te sabría responder. Lo que sí si estamos comprobando, por pues lo que hemos visto en estos últimos años, es una eh, producción masiva de tipo amateur, que puede brindarnos mm, grandes luces, pero también grandes sombras. Porque hay algunas obras de tipo amateur que se distribuyen a través, por ejemplo, de las redes, en contacto inmediato, que son muy sugestivas. Pero hay otras porque, claro, porque carecen de, de mínimo valor estético, bajo mi punto de vista, ¿no? y muchas de ellas son muy repetitivas, muchas de ellas reproducen tópicos, lugares comunes de cosas que hemos visto en muchas otras películas de grandes maestros, y entonces, bueno, pues hay que andar buscando y rebuscando mucho para encontrar algo que digas, caramba, algo completamente diferente, ¿no? pero a verlo, haylo, y lo podemos encontrar. Lo mismo que, por ejemplo, en otro ámbito de expresión artística que a mí me interesa mucho, que es la música popular. ¿no? Uh -huh. Cuando parecía que todo estaba ya dicho y redicho y, y repetido una y otra vez, pues de repente, a través de las redes sociales, surgen, surgen ¿no? cosas realmente extraordinarias. El otro día, sin ir más lejos, estaba yo escuchando una cosa que era impensable que pudiera aparecer hace tres años. ¿no? Uh -huh. No digo nombres. Pues muchas gracias, Manuel Canga, por habernos recibido, por habernos, darnos, por habernos dado unos minutitos de tu tiempo. Sabemos pues que tienes una agenda muy ajetreada. Un y placer. Gracias por estar aquí. Seguro que, que el futuro del cine va a ser prometedor. Pues muchas gracias a vosotros y mucho ánimo con este proyecto. Raúl, buenas tardes. Pues bueno... Hemos cambiado la decoración, yo creo que más que cambiarla la hemos movido, pero bueno, la verdad es que ha quedado muy bien. Eh, hoy vengo a presentaros a, a un nuevo entrevistado en este programa, en esta sección, Música Directa, y está con nosotros Damián. Damián, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Nada, es un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Y bueno, eh, como ya sabes, eh, nuestros invitados en la sección de aquí de música directa vienen, eh, hablamos un tema, hablamos, hacemos una serie de preguntas y después nos dejáis un, un ápice, un pequeño detalle de vuestra voz. ¿Vale? Así que vamos a ello, Damián. Adelante. Vale, pues la primera pregunta que te voy a hacer es fácil. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en esta sección? Cuéntanos. Pues bueno, venía aquí como invitado para la sección musical del de, de magazine y la verdad pues estoy muy contento porque, no sé, para mí esto es una oportunidad para, ya no para mí, sino para cualquier persona que quiera exponer, digamos, pues sus inquietudes o cualquier, digamos, algo que tenga que aportar, pues me parece que este espacio hay que cuidarlo, claro. Esa es la idea, dar un espacio, ¿no?, a la comunidad universitaria de Segovia para que pueda sacar a la luz sus talentos que tienen y en este caso la música directa. Eh, ya no eres alumno de primero, ya estás en tercero. Ya has superado primero, segundo y ahora en tercero. ¿Cómo ha cambiado tu percepción de la universidad desde que entraste hasta ahora? Pues para mí al principio la universidad pues eso, me, re, me inspiraba mucho respeto. Creía pues eso y después me he, dado, me he dado razón a mí mismo en el sentido de decir, aquí hay una cantidad de profesionales increíbles que tocan un sector muy amplio, digamos, desde de lo que es la publicidad, los medios, el periodismo, la radio. Quiero decir, aquí tenemos la suerte de tener pues, unos profesores y, un, y una gente pues, con la que podemos contar que está fuera de serie, claro. Sí. Y, y además con las pues, con las prestaciones que nos ofrece la universidad como este plato. sí, sí, sí, sí. sí. Eh, estamos aquí para hablar de música y yo quiero preguntarte a ti por tus influencias, tu estilo. Eh, si tienes algo algún, algún grupo de música que digas tú, este es mi grupo de música favorito, como por ejemplo me pasa a mí con mis Beatles, mis amados Beatles es mi grupo favorito y por encima de ellos no hay nada. Pero, a ti ¿cuáles son tus influencias musicales, tu grupo? Pues bueno, mis influencias también parten de lo que es mi familia, al fin y al cabo, quiero decir, yo desde pequeño pues he mamado eh, grupos como System of a Down o yo que sé, Metallica también escuchaba de pequeño pues otras variantes como puede ser el indie también y ya por elección personal, de, pues al final, pues oye, acabé por entender lo que es un poco lo que transmite cada género. Pero en especial a nivel de vocalista, pues yo creo que Ariana Grande es mi, mi favorita y eh, number one. ¿Eres más de música antigua, entre comillas, como yo, música actual, música moderna? La buena música no tiene edad. Entonces... Yo creo que siempre hay canciones buenas a lo largo del tiempo y con el paso de los años y es una cuestión más de que, claro, no puede ser todo siempre espectacular, pero, pero creo que todos los años tienen algo distinto. Me gusta tu forma de pensar porque yo en, de esa manera soy un poco más cerrado musicalmente, yo a veces pienso que la música buena está hecha, pero bueno, sí, como tú dices, surgen bueno, grupos, surgen artistas en cada año que, que, que demuestran que no, que hay música también buena, me lo demuestran a mí en especial. Eh, voy, quiero preguntarte por tu método a la hora de componer o, o en qué te inspiras cuando tú quieres crear música. Pues, a ver, a ver, siendo sinceros, no tengo un método para componer música. Quiero decir, muchas veces eh, o bien ocurre algo en nuestras vidas, bueno, pues momentos y situaciones, las cuales nos ponen en el punto de partida de decir, tengo algo que expresar o quiero, algo? quiero contar algo, algo que te mueva, algo que te haga decir... Merece la pena intentarlo. Merece la pena intentar transmitir otra cosa distinta e intentar cautivar a la gente. No, hacerlas mover para dar un paso o cambiar un punto de... Ese es el poder de la música, ¿no? El poder que además lo hablábamos antes, el poder de transmitirte a cualquier momento o a cualquier lugar. Es una pasada la música. Y bueno, quiero preguntarte por, por tus proyectos. Háblame de tus proyectos tanto pasados como futuros. Pues todavía no tengo demasiado definido el camino que quiero tomar o seguir, pero sí que es cierto que bueno, el año pasado colaboré con un gran compañero, Guillermo, eh, en lo que es un, bueno, pues una pieza para Publicatesen y tuvimos la suerte de que nos nominasen. Y luego, aparte de eso, pues, bueno, siempre me gusta mmm, tener una. Acercarme un poco más, digamos, a lo que es la gente de la carrera, que al fin y al cabo ya no son solo moverte entre cursos, sino también que somos una comunidad al, fin, al final y deberíamos tener interacción entre todos. Alguna vez has asistido a alguna clase, gracias a Alex, Alex Buitrago por permitirme ir todos los años a tu clase. Tienes un proyecto de la hostia, de verdad. Le traeremos para hacerle entrevista, a ver si podemos contactar con él, por supuesto. Y creo que también es interesante bueno, pues, que el hecho de producir música o, hacer, o tener una inquietud que te lleve a realizar algo es importante. Ya bien sea para música o para un desarrollo de videojuegos o para cualquier cosa que se, se plantee. Me gusta, me gusta esa forma de pensar, Damián. Y hay una pregunta que hago yo a todos mis entrevistados y es, bueno, es, les pregunto por su esencia musical, ¿no? Lo que sienten a la hora de transmitir música a la hora de cantar. ¿Qué puedes hablarnos sobre tu esencia musical? Pues para mí la música es refugio. La música para mí también es mm, desahogo. Es también transmisión de mensaje. También es... Mm, ...exteriorizar un sentimiento que a lo mejor tenía reprimido... ...y a veces la música también funciona como vehículo... ...ya no sólo para transmitir algo a otra persona... ...sino para entenderte y reconectarte a ti misma. Me ha gustado mucho eso que has dicho... ...que la música es como un vehículo... ...es un vehículo, es una herramienta... ¿no? ...que te hace en ciertos momentos de tu vida sentirte mejor... ...y, y, y ayuda a transmitir lo que sientes. Eh, pues eh, estoy encantado de que estés en esta sección de nuestro programa... ...y bueno, el plató es tuyo... Y aquí espero que nos deleites. Muchísimas gracias por venir, Damián. Muchísimas gracias. gracias a ti. Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol. Y qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información que a tiempo te pusiste en medio. Y qué bien que con mis dedos note el frío y tu calor y qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación que no te has ido y que te tengo cerca No sería lo mismo imaginarte que poder estudiarte con detalle yo usaré cada segundo que pase Para poner a prueba nuestras capacidades corporales Y solo quedará sin probar un sentido El del ridículo por sentirnos libres y vivos, solo quedará sin probar un sentido, el del ridículo por sentirnos libres y vivos. ¡Qué genial, qué astuto, qué indecente! ¡Qué maravillosamente oportuno! El soplo de viento que ha unido un atrevido tu olor con el mío. Mm. Y qué manera de perder las formas Y qué forma de perder las maneras Ya nada importa, el mundo ya se acaba, no quedará nada Disfrutemos de la última cena Y no sería lo mismo imaginarte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 el del ridículo, por sentirnos libres y vivos. Muchas gracias también y muchas gracias Alberto por traernos otra semana más esta muestra del talento y de la buena música que tenemos en nuestras aulas. Rafa Montojo, ya te tenemos aquí. ¿Qué tal? <risa> bien, muy bien. Muy bueno. ¿No has tenido que caminar mucho, no? Como en otros programas. No, estaba por aquí. Sí, siempre estoy por aquí. Si no es en sí. la Biblia, es en los pasillos. Siempre andas por aquí. ¿Qué Hola, tal? ¿Todo bien, bien, muy bien que no queda un alma aquí, eh? Muy muy poca gente. Es, es increíble, ha probado tú Han debido aprobar a probar todos, menos qué, Carmen y yo. Qué bien, solo estamos aquí los del programa y, y poco más, y, y los rezagados de última hora. Yo he sido rezagado también en algún momento. <risa> hay que decir. Era <risa> un examen. Sí, sí, sí, bueno. Que te iba a preguntar qué qué tal te ha ido la Navidad, pero es que la he pasado contigo todo el rato prácticamente. Casi es que como el, como el verano. Y luego las uvas, cuéntanos el despliegue que hicimos ahí en la Plaza Mayor eh, aquel 31 de diciembre. No estuvo nada mal. No estuvo no nada estuvo nada mal. Nada mal. Además llevamos un montón de equipo, eh, un montón de personal técnico que vino a ayudarnos. Eh, David Acho, que vinieron desde, desde Asturias y de Murcia, que, que programaron, para y controlaron todo el tema técnico, efectivamente. Y qué éxito tuvimos. Casi 500 personas nos vieron. Eh, ya de pico bien, de audiencia, ¿eh? eh. Ya está o sea, bien. En mi casa no se lo creía. O sea, yo también, yo tampoco. O sea, yo me lo estaban diciendo, no sé cuántos, cada vez más, y me venía arriba. Así luego pasó con las uvas, que no las pudimos comer todas. Nos pasamos con el cava. Bueno, y.. hay un concurso por aquí que vamos a lanzar ahora. Sí. En eh, este mes que está en viajero. ¿Cuál es mi cámara? Esta. Pues okay. Vale, pues nada, eh, tenéis que estar eh, próximamente muy muy pendiente a, a todas nuestras redes sociales porque lanzaremos un concurso para dar una, alguna pista de, de Insta Stories. Y bueno que ya os iremos contando un poco en qué va a consistir y cuál va a ser el premio. Pero muy, muy pendiente. La dinámica va a ser que este mes que tenemos de, de, de enero, febrero, que la gente ha acabado exámenes y tal, se ha ido a hacer su viaje, ¿verdad? Ese viaje que siempre hacen entre cuatrimestre y cuatrimestre. Pues que aprovechen Efectivamente. selfie. Ahí nos saquen ahí un vídeo o una fotito y el mejor tendrá premio que adelantaremos en, próxima, en próximos programas. Vale. Y también otra cosa... Tenemos que estamos organizando entre horas magazines. Esta vez no es un concurso, pero estamos pre preparando algo bueno para el mes de abril. Eh, sí, eh, bueno, se nos ha planteado la posibilidad de hacer un seminario explicando a gente de otros cursos cómo funciona el, el, el programa, cómo lo, cómo lo, lo estamos uh -huh. formulando y cómo lo estamos montando. Entonces, seguramente nos lo dividamos un poco por secciones uh -huh. y, bueno, y por, por tipos de trabajo y hagamos diferentes equipos con diferentes profesores. Va a ser Parecido al Gran Prix de, de Carmen García, <risa> algo así. Bueno, un poquito más serio. Sí, eh, no, no, claro, claro, mucho más serio, mucho más serio. La idea, efectivamente, como, como comentas, es esa y a ver si podemos, entre todos los que se apunten, que está invitado todo el mundo que quiera participar y que se vea motivado por hacer este programa, a ver si podemos hacer un buen programa entre todos, ¿no? Eh, sí. Además, seguramente el último programa que se haga sea con la gente del seminario. Será el programa de cierre, efectivamente. Y bueno, y también de alguna forma, pues introducirles en la mecánica de cómo estamos haciéndolo para que uh -huh. siga esto, pues todos los años que se pueda. Genial. Y ya la último que tienes, creo, por lo que me están diciendo ahí, es algo de música. Sí. Ya uh -huh. sabes que. Se le que... ha cambiado la cara en cuanto que se lo diga. <ríe> ya sabes que se me ve el plumero uh -huh. un poco, sobre todo con 21. <risa> y, y bueno, pues 21 ha lanzado su último single Que se llama Haters eh, Dejaremos también el enlace en la descripción del vídeo Si lo estáis viendo en Youtube Y bueno, 21, como ya sabéis Son los chicos que ponen la sintonía al programa Que nos la ceden la sintonía sus, que tenemos sus canciones Nos lo ceden ellos Y nada, todo el mundo que le interese Puede ir a ver el vídeo Está hecho también el making of del videoclip sí. Y es una pasada Sí señor, pues está... Genial, eh, haters y 21, ¿qué que tal? Que Una gira bastante interesante por oh, lo que he visto. Pero muy, muy, muy interesante. Eh, están también lanzando algún concurso que lo podéis ver en sus redes sociales uh -huh. y nada, muy bien, les está yendo fenomenal. Continuamos en las magazines, estamos acabando. <música> Muchas gracias Rafa por todas estas cosas que nos traes. Nos vemos en dos semanitas. Y bueno, vamos ahora a dar paso a nuestra agenda a ver qué es lo que tenemos por aquí. Por favor, Alberto, ven por aquí. ¿Qué tal? Luke, yo soy tu padre. No jodas. Sí. ¿Cómo es que no te has aquí? enterado? ¿De qué no me he enterado? No te has bueno, enterado también? que estamos en el octavo curso de doblaje. Ah, es verdad que ya sí. Lo vi en claro. un cartel por ahí que Cabo. lo está coordinando Luisa. Claro. ¿Y qué tal? Bueno, cuéntanos un poco en pues, qué consiste el curso. Pues es una auténtica pasada. Es desde aprender a cómo doblar un personaje que no habla tu misma lengua, en este uh -huh. caso el castellano, y, y, a que, bueno, y a que todo cuadre, ¿no? a que todo a que el, el, la persona que está doblando sienta ¿no? también lo que está saliendo en las imágenes de la película. Están ya las inscripciones, por lo que he leído, sí. y es hasta el 12 de febrero, todavía tenéis tiempo. Lo único que sí que he escuchado a alguna, a algunas personas decir que es un pelín caro. Pero el tema es que son muchos días y muchas horas los que se hace, ¿verdad? Y Hay que sopesarlo. Ya es un título que tienes para ti y para tu carrera. Ahí está, ahí está, claro. Y tenemos también algo de deporte, ¿no? Por lo que he leído. Sí, el 11 de febrero tenemos la, la fase final del Trofeo Rector uh -huh. de la Universidad de Valladolid, donde los eh, ganadores del Trofeo Rector de sus diferentes localizaciones, como son Segovia, Valladolid... Valencia de se de enfrenta… sus diferentes facultades, ¿no? Facultades uh -huh. Se enfrentan en una, en una fase final, donde veremos quién es el ganador. ¿Tenemos algún equipo segoviano? Hombre, por supuesto. Tenemos al equipo de baloncesto donde, donde yo juego. Donde tú juegas. No es mentira, pero sí, yo juego ahí. <risas> Y tenemos también tenemos representación en Fútbol Sala, tenemos representación en Fútbol Siente, en Badminton. incluso o sea en ping -pong. que tenemos una gran selección de deportistas. En esta, en esta facultad tenemos unos deportistas y unos artistas. Está con bueno, mucho eh, y bien lo has dicho lo de artistas porque también ese mismo día 11, que es martes, se acaba, finaliza el plazo. Bueno, es, es solo un día el plazo. Es, son las recogidas de la primera tanda de categorías de Pública Así que ultimaza ahí el premier, la grabación, el tal, el, la locución. Que nada. Ya recogen esos premios para ver si merece un premio, una o no. nominación o no, efectivamente, ¿no? Para, para ver qué talento tenemos aquí. Seguramente que haya mucho y de buena calidad como los que hay todos los años. Y con esto yo creo que concluimos, Raúl. Pero tenemos todo. Eh, que... Este ha sido el primer programa que hemos hecho en nuestro remodelado estudio, que está medio metro más para acá que el que estaba anteriormente. Y nada, aquí despedimos. Muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias a todos. Como siempre decimos, Otro día más. sean felices.